Usted sabe que hicimos una parte del de bulevar de la Avenida Libertad y la continuación para seguir empeciendo con árboles de roble amarillo eh, que no impactan hacia el suelo de manera negativa, que no dañan, que, que no cruzan las raíces, hacia los registros y tapen los registros y cuando llueva se inunde todo el comercio y toda la Avenida Libertad y la gente se, se le ahoga en su vehículo como acostumbraba a... Eh, ...hacerse, a realizarse aquí cada vez que llovían... ...esto es un trabajo de visión... De, ...buscamos que haya belleza... ...y que las cámaras también... ...viene el 911, ahora en junio, quiero anunciarlo... Eh, ...vienen eh, con toda la tecnología... ...y entonces también las cámaras necesitan tener visión... ...para recoger cualquier atraco... ...cualquier persona que delinque... Eh, ...es una, eh, una remodelación integral donde la gente va a ver a la libertad cada día más diferente, vamos a llegar cuatro isletas, cuatro esquinas, vamos a remodelar, vamos a poner como está eh, ahí eh, frente al mercado y frente a repuestos Rafi, esto porque la libertad necesita dinamizarse como comercio, eh, cada eh, cualquier situación que afee el área, porque es una área bien, bien concurrida, por lo que le pedimos a la población que siempre observe que cuando quitamos una planta la sustituimos por una y por varias plantas. Esta es la gestión. Eh, que se llama San Francisco Verde donde donde quiera tenemos siembra y seguiremos sembrando porque creemos, creemos ¿verdad? en el medio ambiente pero hay plantas puestas, sembradas desde el tiempo de Trujillo que te han dañado todos los contenes todos los registros eh, la gente del, del Parque de del Olímpico están hoy contentos porque ellos mismos nos pidieron a esto tapado cisterna ya, y hoy están felices y, y, y de verdad que nosotros nos sentimos muy bien pero que a veces hay personas que no entienden la visión, vienen Robles amarillos que son espectáculos preciosos, ¿verdad? Y que están viendo cómo están floreciendo, y eso es de la parte de la visión que nosotros en, en consulta con medio ambiente. Y con todo el equipo técnico nuestro eh, sabemos que esas plantas están dañando y que nosotros lo que queremos hacer es una transformación de la ciudad. Lógicamente, en vez de sembrar una, sembrar muchas como lo estamos haciendo. ¿Esto continuará de una vez el trabajo? De... de inmediato, de inmediato. Nosotros ahí incluso vamos a tener reguiletes que ellas mismas van a mojar prácticamente eh, la grama que va a haber ahí, eh, la, los árboles que a ver ahí y realmente no se va a parar, eso no se para.